Más de 800 venezolanos entran a Brasil todos los días huyendo de la crisis. Más de 800 venezolanos entran en Brasil todos los días huyendo de la crisis en su país, informó hoy el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, AUNUR, citando datos gubernamentales. Mientras la complicada situación política y socioeconómica en su país sigue empeorando, los venezolanos necesitan desesperadamente comida, refugio y tratamiento médico. Muchos necesitan protección internacional, indicó en una rueda de prensa el portavoz de Agnur William Spindler. Preguntado sobre las razones dadas por los venezolanos para huir. El portavoz respondió que son variadas, inseguridad, incapacidad de encontrar comida y medicinas, y falta de medios de vida a causa de la crisis económica. Más de 52.000 venezolanos han llegado a Brasil desde 2017, y 40.000 de ellos lo hicieron a través del estado de Roraima, en el norte de ese país y fronterizo con Venezuela. Y la mayoría vive en la capital, Boa Vista. La presión sobre la población local y los servicios públicos ha sido tal que el gobierno de Brasil declaró el estado de emergencia en la ciudad y ofreció 58 millones de dólares para asistir a los venezolanos. Pindler explicó que ACNUR está trabajando con el gobierno brasileño para asegurarse de que todos los que cruzan la frontera son registrados y tienen toda la documentación necesaria. Una vez los solicitantes de asilo, así como los que tienen permisos especiales para quedarse, son documentados tienen el derecho a trabajar, cuentan con acceso al sistema de salud. Educación y otros servicios básicos, específico. De estos 52 venezolanos que viven en Brasil, 25 son solicitantes de asilo, 10 mil tiene visados temporales, mientras que el resto está intentando regularizar su situación. Pindler subrayó que las autoridades brasileñas y ACNUR están cada vez más preocupadas por los crecientes riesgos que enfrentan los venezolanos que están viviendo en las calles, incluyendo explotación sexual y violencia. Los recién llegados están alojados en 10 centros de acogida, donde se vacuna a los niños. En paralelo. Aunur trabaja junto a las autoridades para identificar a venezolanos que quieran ser reubicados en otras zonas de Brasil, algo que, según una encuesta, desea el 77% de los acogidos. Las Fuerzas Armadas brasileñas van a realizar dos vuelos esta semana para trasladar a casi 380 venezolanos hacia São Paulo y Cueva, estado de Mato Grosso. Hasta la fecha otros 600 venezolanos han sido reubicados en otras ciudades brasileñas. Recientemente el candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro sugirió la posibilidad de construir campos de refugiados para acoger a los venezolanos que lleguen al país. Preguntado Spindler sobre si esto es una posibilidad, respondió que no. Y recuerdo que la tradición en Sudamérica ha sido siempre acoger a los refugiados en comunidades, como fue el caso de cientos de miles de colombianos durante décadas.